Soy Felipe Bermúdez, y esto es Felipe Bebe Café. Mis mañanas empiezan temprano usualmente. Después de una ducha, lo que siempre quiero beber es café. Y hoy quiero mostrarles cómo lo hago a diario. A menudo tengo varios tipos de café para diferentes métodos, pero lo que más uso los tengo eh, más al alcance en la cocina. Usualmente una V60 y un espresso doble es lo normal para empezar el día. Después de poner el agua a calentar para la V60, empiezo a prepararme para el espresso doble. Siempre utilizo un spray de agua que viene muy bien para reducir los residuos del café molido y mantener todo bastante, bastante más limpio. Mi receta es usualmente 17 a 17.5 gramos de café y en taza espero obtener 40 a 42 gramos. Uso para espresso el molino el Nietzsche Zero Coffee Grinder, Está muy bien y tiene poca retención. Este blower me lo dejó la persona que me vendió el molino para retirar los pocos excesos que se quedan dentro. Y en cada expreso que preparo, uso el distribuidor de agujas, ya que pienso que es hay método más efectivo para evitar el channeling y para distribuir las partículas de café. Mi cafetera es una Gaia Classic Pro del año 2019. Y en esta cafetera, aparte de purgar el agua del grupo, siempre está bien jugar un poco con la botonera para mejorar la temperatura de la máquina. Es una de sus grandes debilidades. That shit Didn't know one, told big, big Mientras el expreso se extrae voy preparando todo para la W60 este expresión específico me quedó algo sobre extraído es necesario que haga un, un ajuste en el molino para, para evitar esa sobreextracción. y antes de que se me olvide lo voy a hacer para la V60 en este caso utilizaré unos 16 gramos de café molidos en un comandante, a unos 22 clics. Al limpiar el portafiltro encontré un poco de, de canalización y eso es porque estaba un poco fina la molienda. Al enfriar el expreso se mejoró un poco. Pero, ¿qué más da? Lo voy a mejorar en una futura extracción. Y justo ahora este es mi momento de preparar la V60. Después de purgar el filtro empiezo a extraer y debo confesar que es el momento más, más, más tranquilo a lo largo del día. Me gusta muchísimo disfrutar el proceso y hacerlo con calma. Al final es un café para mí y de eso se trata, ¿no? De, de disfrutarlo. Después de preparar la V60, siempre estoy pendiente de la hora para preparar el latte para mi esposa. Y estoy seguro de que este va a quedar muchísimo mejor, porque ya hice el ajuste que necesitaba en el molino. Voy a utilizar el mismo café para evitar eh, cambios por cambio de la, de la variedad de café. Y mientras lo preparo, siempre me gusta disfrutar de mi v de mi 60 Esta en específico es una v 60 de Etiopía, tostado en Thousand Caps, que es un tostador de aquí de Madrid. Mientras lo preparo, siempre está bien mantener todo limpio y siempre intento ser muy ordenado. Siempre ayuda mucho en el momento que quieres hacer varios cafés servidos. Siempre me gusta en mi casa prepararme el café para mí y para mi esposa de manera muy tranquila y calmada. Al final, en un par de horas estaré preparando cafés para muchos clientes. Y, y este momento es el momento de mi café. Para mi esposa prepararé un flat white. Este café en específico que estoy tomando es un café que tiene notas a moras, a uvas, a algunos frutos del bosque, y es bastante dulce y balanceado. Es un café de proceso natural. Nunca me cansaré de insistir en la limpieza. Pienso que es uno de los pilares importantes a la hora de ser barista. Limpieza y orden. Siempre van a ayudar a que esté todo mucho más al alcance y puede ser mucho más eficiente a la hora de desarrollar el trabajo. Y a ella le gusta la leche fría y me gusta muchísimo complacerla. Y ahora que ya he terminado de preparar café, de dejarlo todo limpio y organizado. Simplemente quiero revisar mi itinerario para el día, mi horario de trabajo, tal vez alguna red social, o leer algo ligero, un artículo o alguna publicación, para irme a la cafetería y empezar a, a preparar cafés para todos mis clientes. Si te gustó este video, suscríbete y si tienes una rutina en la mañana, compártela conmigo en los comentarios. Gracias por verme y te deseo un muy bonito día.